Compañero Richard, por favor. Bien, doctor, nuevamente los saludos respectivos, compañeros. Vamos a, dar, eh, vamos a continuar con esta parte de la exposición en lo que corresponde al territorio desde un concepto geográfico. Un momento, por favor. Ahora sí. Bien, eh, eh, vamos a considerar algunos aspectos que ya vienen desde la formación de las sociedades y en ese sentido nos vamos a referir al territorio como concepto geográfico desde una perspectiva en la tradición física y en ese sentido entendemos por territorio que es el objeto principal de la investigación geográfica que abarca pues como ya se ha mencionado la región, los espacios geográficos, los lugares y desde la tradición física Debemos entenderlo como la superficie terrestre, donde se incluye la litósfera, la atmósfera y la hidrófera. También eh, la tradición ecológica nos hace entender que el territorio se considera como el medio natural en el que se relaciona la sociedad dentro del territorio que le corresponde. De otro modo, también eh, consideramos la tradición ecológica en lo que respecta al territorio y en ese sentido se puede entender como el medio natural donde se relaciona la sociedad dentro del territorio. Tenemos también eh, lo que es la tradición regional o corológica y en ese sentido eh, entendemos que es un sistema que está formado por elementos físicos y humanos de la región. Como tradición especial, hemos considerado nosotros lo que corresponde al espacio absoluto o total, en el que distintos objetos y fenómenos permanecen, se encuentran o se depositan. Respecto a la tradición paisajística, entendemos que se refiere al paisaje natural y al paisaje cultural, que es el conjunto de las construcciones que, de las que se aprovecha la sociedad en su desarrollo. Con respecto a la tradición social, se entiende que es el sistema socioecológico, es decir, la sociedad y el medio que, que la habita. Hemos considerado también que el territorio estudia, se estudia en, en dos tipos de relaciones, una de manera vertical y el medio físico, y la otra de manera horizontal entre los subterritorios que la conforman. Y en ese sentido, eh, podemos eh, mencionar también que una de las ramas de la geografía, geografía política, y en ese sentido respecto a la geopolítica, suele emplearse la expresión organización, se pasó Se quedó congelado, quedó congelado. Compañero no se escucha Compañero Richard ¿Puedo continuar, ¿no? Doctor. No, continúa, continúa. rápido, que ya estamos sobre la hora. Sí, doctor. Eh, faltó la última parte, se me fue la señal. Bien, eh, para concluir, compañeros, en esta parte sobre el territorio como concepto geográfico, mencionar que tenemos el amparo de la Constitución que nos menciona lo importante que es conseguir... Que Se debe eh, con, para conformar un Estado para definir la función del Estado sobre el territorio, para organizar y delimitar interna y externamente el territorio y para construir y definir el asiento físico, formas de uso y ocupación de derechos, que es la parte que eh, enmarcamos dentro de lo que pretendemos eh, interpretar en, en, de, en el derecho de estados y finalmente lo que busca estos conceptos es la interacción del ser humano que lo habita, que lo ocupa, que lo transforma, que lo aprovecha y disfruta de acuerdo a sus intereses, a su identidad, cultura, entre otros, entre otros fines. Bien, voy a dar pase a mi compañero para continuar con la exposición. Muchas gracias de mi parte. A ver, continuando con la exposición, este, el tema del territorio. Acá nos dice que el territorio es la limitación geográfica en el cual se, se encuentra asentada la población. Dentro de este concepto político, el componente esencial para la conformación de un Estado. Es decir, ¿no? Esto nos quiere decir Ay, como... Perdón. como eh, a ver, este... Eh, eh. Perdón, tres minutos, por favor, ya. Nada ya, más. Ya, doctor. mire, en este punto, lo que nos quiere indicar la persona, si no tuvieras ese, ese bloque, es como no no tendría dónde interactuar o dónde socializar. Lo mismo sucede con el Estado, ¿no? Como, el, como por ejemplo el Estado peruano, ¿no? Un territorio, si no tuvieras territorio, no tenía dónde poder este, interactuar o socializar el, el Estado. Eso que nos quiere decir en ese, ese punto de vista. Siguiente, compañero. Y acá el siguiente es decir, territorio según su de derecho constitucional, territorio comunitario y poder local. Hay una definición, la definición comunitaria de un territorio muchas veces puede ser contrapuesta a la definición del Estado. Tiene que ver con espacio geográfico, especialmente cuando grandes proyectos pueden atentar contra, contra los modos constituidos de, territorialmente. no Ahí más que todo se refiere a la, a la defensa de ese territorio que posee el Estado. Siguiente compañero. Para concluir, este, más que todo, es, nos indica la extinción del territorio peruano. Ocupa que el territorio peruano ocupa un, un kilómetro de 1.285.215.60 kilómetros cuadrados. También tiene un espacio este, marítimo de 626.240 kilómetros cuadrados. Eso sería todo, doctor. Ya, conforme. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ya, conforme, conforme. ¿Preguntas? Ya hemos terminado, ya estamos sobre las 12 de la noche ya. La pregunta para la próxima semana. Doctor, buenas noches. Vamos porque no están presentes cuando yo paso lista? Doctor, estamos en otra. otro curso que ha dicho y no había tiempo para poder pasarnos y alguno no nos ha permitido el acceso. Gracias. Un favor, doctor, se lo puede repetir la lista. Uh -huh. pata, María Lisa, por favor. Voy a voy a pasar lista al sistema, por favor. No voy a repetir dos veces, ¿ah? ¿eh? <risa> Correcto. Ok, doctor. Muchas gracias, doctor. ¿Y usted del último para arriba, doctor? Lo que está falta nomás, pero doctor, es porque va a pasar a todos. ¿no? Así es, claro que sí. No. No, Aguilar, Ayquipa. Doctor Ayquipa ¿Presente, presente, doctor. presente, doctor. Presente, listo. Arapa. Presente. Marteaga Chamorro. Ayoncano Cano. Presente. Blanco Muñoz. Profesor. Toda la semana tiene problema con su audio Que escriba al whatsapp, ya Porque toda la semana me tiene La semana pasada igual problema con el audio uh -huh. Calderón Collado Presente, doctor Gracias sí, el Peche, presente, doctor Campodónico Presente, doctor Cansaya Cárdenas Carpio Sánchez, presente doctor, Calave. Castro Presidente. Flores, Cuno García, Centurión, Cermeño, Condori Cacha, presente doctor, Condori Cachidro, Condori Chambi, presente doctor, buenas noches Buenas noches, coronel. Presente, eh, doctor, muy buenas noches. Corrales, buenas noches. Cruzado Luján. Presente, doctor, buenas noches. Cuba Escalante. El presente, doctor, buenas noches. Díaz Calderón. Den, doctor, noches. Díaz presente, doctor, buenas noches. Díaz Durán. Presente, doctor, buenas noches. Río, Tofanero. Faustino Díaz. Presente, doctor Faustino Díaz. Flores Pérez. Buenas Flores Pérez, presente, doctor. González Zúñiga. Presente, doctor, buenas Olguín. noches. González Zúñiga. Olguín. Presente, doctor, muy buenas noches. Guayani. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Wilca Guamán. Presente, doctor. Laupa. Laupa. Loaiza Farfán. Doctor, presente, buenas noches. López Cari. Presente, doctor. López Cari. Mamani. Mamani. Martí Corena. Presidente, doctor. Medina Caldúa. Mejía Loaiza. Presente, doctor. Buenas noches. Mera Pinto. Presidente, doctor. Miranda. Mogrolejo Flores, Alfredo. Presidente, doctor. Buenas noches. Benito. Presente, doctor, buenas noches. Miguel Ángel. Presente, doctor, buenas noches. Morán Mendoza. Presente, doctor, buenas noches. Muñoz Cenice. Presente, doctor, buenas noches. Navarro. Doctor Navarro. Navarro Presente, doctor, doctor Navarro. Neira. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Obregón. Presente, doctor, buenas noches. Palomino Cruzado. Paredes Arevalo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Kiay. Presente, doctor. Kiay Chabuñá. Sí. Ramírez Rodríguez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Rodríguez Altamirano. Rodríguez Altamirano, Rojas Arica, Romero, Romero Ramos, Satachipana, Salazar Ponce, Salazar Ponce presente, profesor, buenas noches. Samos. Estamos presentes, profesor. Buenas noches. Sánchez Portillo. Santos, Santos Cunha. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Sarmiento. Presente, profesor. Buenas noches. Cegano. Presente, doctor. Buenas noches. Serrano. Presente, profesor. Buenas noches. Tasakispe Tito Iani Buenas noches Balderrama Buenas, Buenas, Buenas, Buenas noches Valencia Valencia Valerio Miranda Vega González, presente Mar de Huertas, Vilcabana, Villanueva Robles. Presente, doctor. Buenas noches, Villanueva Robles. Valencia, presente, doctor. ¿Quién? Valencia, presente. Mi auto yo no contestaba, nada. Cormeño. Yupanqui. Presente. Zúñiga. Presente, profesor. ¿Me ya, bueno. ¿Me escuchó, okay. profesor? ¿Cómo? Presente, Zúñiga. Ya, ok. Acá me han escrito al WhatsApp, pero me escribe el número y me y me escribe seudónimo. Yo no soy adivino para ver quién me está escribiendo y ponerle asistencia. ¿Ya? Por favor. Me han escrito varios acá. Que me, que me, eh, a ver yo no sé quién será hay un número telefónico el otro, el, el único nadie más, yo no sé quiénes serán señor, yo no soy adivino hay números telefónicos acá la verdad yo no sé quiénes son por lo consiguiente, yo voy a poner su faltita nada más. Ok, doctor, que tal. Buenas noches, que tal. Ah, ok, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. sea, la Doctor León. Hola, doctor, buenas noches. Le voy a poner el foro, su último foro, y el... Y el, el viernes es el parcial. Me faltan exponer varios grupos. Ah, ya, eso está. no es un problema. Ya. Doctor, ¿de qué... ...de qué semana a examen, no ¿De qué semana va a No, ¿por qué? Todo el No, el foro. ¿A qué hora va a hacer el examen? El examen, el examen voy a solicitar este permiso para tomarle en tres grupos, ya porque de repente va a haber el problema de que no subo y ya yo no voy, ya yo termino el viernes y ahí cierro con lo que está ahí. Y ya doctor. me desaparezco porque ya también ya, ya entrego todo y nos vemos. Pasa bien, no? ¿qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? La semana doctor. La primera ¿Tiene, horas? Profesor, ¿A la no, lo no, no. No, no, no, no. No, no, no, no, no. No, no, hora, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, 40 minutos nada más. Ahora, más. Para que se 10 preguntas. Doctor, que sean 10 preguntas para que me desarrollen. 10 preguntas, no mucho. Sí, sí, 10 preguntas voy a poner. 10 preguntas para que me desarrollen. No, no, no, no, hacer ¿Qué? Así que vayan, vayan practicando ortografía, porque ya hacer un, un acento, le, le echa la pregunta, así que ya saben ya, vamos a... Vamos a Derecho dos parciales, dos parciales. No, no, no. A ver, a ver, a ver. En dos parciales se han sacado Ay, 20, sí. entonces en este sí, parcial sí. van a sacarse sí, 20 más sacamos. Sí. No no, a sí, no sea así, profe. Doctor, no nos no se hemos sacado 20 en el segundo porque yo no hemos vuelto no, a ver. El... No, sí, Aceptamos sí, lo que sí, salió no. en el sistema, así que ¿no? ya se ha venido. ¿Por qué está molesto, doctor? Buenas noches. Ya tengo no, por ella no, temprano? Pero no, usted tiene que ser. Relájese, doctor. Ocho días semana pasada se, se casó su bien, hija... Señor, usted es el hermano mayor. ¿Quién es el comprender? No, no, ya no, ya. Yo soy el hermano menor ahora. <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no no doctor. no Se casó no doctor. Ya Se No Ya Se ya. Doctor, queremos recordarlo y media, con cariño. Claro. Sí, una semanita más, doctor. Vamos Profesora, a la indican, ver el profesor, o sea, La próxima semana, ¿no? ¿verdad que vamos todos? Sí. Bien. Doctor, ¿Ya? lo amamos mucho. hasta o La próxima sí. semana. Ah, queremos tenerlo tenerlo el próximo ciclo. profesor. Sí. Ah, ¿A qué hora empieza la exposición la próxima semana? Disculpe. Pero, bueno. eh, miren, la próxima semana solamente 15 minutos de exposición, nada más, ¿eh? porque ustedes se dedican a leer. Quiero 15 minutos bien, bien este eh, He leído. bien explicado. Ya, He leído. no le voy a dar tiempo para que me lean pero profe. Ya saben, ya, no le, le no voy a dar tiempo para que, para que me esté viendo. Mucho de ya, no, ya, descanse. <risa> ¿Tú lo y, sí, cosas, sí. Ya, profesor, buenas noches. Ya, buena noche, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. No doctor? No piénselo, piénselo antes de hacer el examen, doctora. No, ya, ya lo hice ya. Desde la semana 10 no puedo, doctor. ¿Las 16 semanas nos va a tomar? Ya le Comparto hice. Nomás, ¿eh? Ya hice el examen sí. ya anoche mismo, hice el examen ya. ya. tengo los exámenes no, listos. Es Cada, Cada uno las pregunta, tres, pregunta. Se, solo, solo a partir del 10, no, el próximo semestre. Doctor, más. 15 semanas nos va a tomar. Una pregunta por semana. No. ¡Ah, no! ¡No sea malo! Una, una, pre una pregunta ¿Por qué, ¿Qué te...? Pingarse, chicos, chicos ¿Por qué no soy a profe? ¿Por Porque... qué? Porque te parece? Una, una preguntita por semana Y... Y, <risa> y le voy a tomar de, de, lo, de los dos parciales De ahí van a venir Oye, Allá. Ah, bueno, ahí sí, ya. Ah, ahí ahí sí, sí, ahí está está favor, si así, sí, ahí está bonito. sí, ahí así. ahí nos vamos entendiendo? Uh, ahí van a venir. Uh, corazón, oh, corazón, voy a no, de ahí sí, ahí sí, ahí ahí ahí Se está poniendo bueno ya. Rojando, Gracias. El corazón. sí, ya Gracias, doctor, yeah. gracias. Doctor? Ahora sí, gracias. sí, doctor. No, noches. Gracias. Doctor, si yo lo bendiga. Ya, de igual manera. Está bien, profesor? ¿no? Al... Voy a revisar, voy a revisar. Rete, tengo la asistencia, doctor. Tengo Es el único. Los demás tengo la asistencia por el doctor. Yo no me puedo equivocar, voy a tener que hacer un papeleo para, para ver tu nota. Sí, ahí está, le mandé justo just a la delegada todas este, las capturas, todo, doctor. Voy a revisar eso. Voy a revisar, ya, ya. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana. Cuídese. Hasta mañana. Chao, doctor. Chao, ¿Tienes? chao, chao, chao. Chao, chambi. Chao, chao. Hasta la próxima clase, hasta, hasta, la próxima. hasta la última. El día viernes. Chao, doctor. Hasta mañana. Chao, hasta, chao mañana, chau, hasta mañana. mañana. Chao, chao, compañeros. Chao. Hasta mañana. Chao, Guito. Chao, guito. chao. Rafael, no deje foro para que. Si la última clase. No, a mí me controlan. Cuando se cuando hay exámenes, doctor, ya no se deja tarea, ya no se deja foros nada. No, yo le voy a dejar, pues. Tenemos que estudiar, pues, Para que todos. me recuerden bien. Ay, <risa> doctor, buenas noches. Buenas noches. Moral, yo no te he visto a ti este, exponera. Sí, doctor, mi grupo esposo. Voy a revisar a ver. Sí, doctor. Ya. Doctor, sea bueno en el examen, por favor. ¿Mm? ¿Qué más bueno quieren que sea? No, que, no, <risa> que no sea muy rebuscadas, pero al azar perfecto. nomás. Yo al azar nada más saco. En el fondo, doctor, <risa> tiene buen corazón. usted. <risa> <risa> periodo. Todos los dicen lo mismo. ¿Qué es cierto, pues. el examen. Nos pone también desde las 15 semanas, doctor. O sea, yo, yo alumno tuviera contento. Tenemos 15 semanas, son 33 por 15, son 450. Están ustedes En el fondo, 400, tiene un buen corazón. 450 PPT doctor. Ah, para que ah, de ahí, ah, imagínense, de ahí, de ahí voy a sacar 10 nada más. Ya ves. Al azar. Ya puede ser ah, que no sea para llenar, pero de que no va a zampar desde el primero, tenlo por seguro que así lo va a hacer. No, ha dicho que va a tomar de la que ha tomado, pero no Encima me maletean. Que o sea, no, como... no, no, no. no va a ser. Ay, ay, ay. Doctor, buenas, doctor. Una consultita. ¿Recuerda que yo lo llamé para, para ver el tema ese de. el TV, ¿no te acuerdas? Sobre el tema de un terreno que, que estaba viendo. ¿Te acuerdas? No me acuerdo, ¿eh? Ya dime. No sé. ¿Qué pasó? Usted me pasó el, tel el teléfono a su primo todavía para ya. que no comen eso. ¿Qué pasó? Y yo estaba que nos haga una prescripción, ¿No te Sí. Lo voy a ver, doctor. Se a poner una cosita para hacer. Me lo llamo, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Buen fin de semana. Buenas noches. Buenas noches.